Esa mujer, así yo puedo ver abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, oh, oh, oh. Si supieras de verdad que tú eres bien mi amor que a pesar de la distancia se me ahoga en el gol. Sardera de la dicta. Tus brazos, tu boca, mentira, te quiero De mi corazón, el fuego de su amor Solo lo dejes así, muerto no de ti Hacerme que me sienta vivo oh, oh, oh, oh, oh. Entonces, de verdad? Que verdad tú eres mi eterno amor?